Los archivos son los objetos típicos de los entornos digitales. Su dominio es indispensable, lo que implica poder identificarlos, transferirlos y gestionarlos. La administración de archivos supone un conjunto de conocimientos y habilidades necesarias para su manipulación, para la edición de contenido y la definición de sus atributos y para su transferencia, ya sea local, por proximidad o de forma remota. Para poder abrir y manipular un archivo se debe identificar su tipo, para poder así utilizar el programa de cómputo pertinente. Los archivos se distinguen por su formato, que puede ser observado tanto gráficamente por un icono asociado a la aplicación con la que se modifica, o por su extensión, que es un conjunto usualmente de tres letras ubicadas después del punto. También tienen diferentes tamaños y es importante conocer su peso para saber cómo podemos transferirlos de modo eficiente. Por ello, es frecuente que, dado su tamaño, se deban comprimir. Asimismo, cuentan con distintos atributos, solo lectura, escritura y ejecución. Si logramos identificarlos, sabremos distinguir si podemos o no modificarlos y si podemos o no ponerlos en marcha. En el medio académico, saber administrar archivos digitales se asocia con la capacidad de identificar y manipular archivos propios de paqueterías de Microsoft o de Apple para elaborar documentos de pase de lista, avisos escolares, oficios, actas, trípticos, presentaciones, evaluaciones, constancias, reconocimientos, diarios o archivos de evidencias. Para ello, es importante conocer las rutas y los comandos necesarios para copiar, pegar, borrar, renombrar, buscar, comprimir y cambiar el formato de los archivos. En este sentido, todo académico debe ser capaz de identificar los atributos de los archivos, como el tamaño o la fecha de creación, así como convertir los formatos de archivos de texto, audio, video o imagen. Para administrar las propiedades de seguridad de los archivos, es necesario saber bloquear, desbloquear o asignar permisos especiales para acceder a determinados documentos. Para ordenar y clasificar los archivos, es necesario crear y editar carpetas, subcarpetas o etiquetas de acuerdo con el nombre, el nivel escolar, los grupos, los turnos, las actividades, las planeaciones y los documentos personales. Para intercambiar información, es necesario conocer cómo descargar, adjuntar y enviar archivos a través de diferentes plataformas como el correo electrónico, las redes sociales o los servicios de mensajes. También es necesario saber transferir y almacenar un conjunto de archivos en dispositivos de memoria como discos duros externos, memorias USB o tarjetas SD, a fin de resguardar la información más importante. Además de compartir e intercambiar información de forma remota, por medio de Bluetooth y AirDrop. Actualmente, es necesario conocer plataformas de almacenamiento virtual en la nube, como OneDrive, Dropbox o iCloud, para guardar y compartir archivos. La plena administración de archivos es la base del desarrollo de los saberes digitales. En el medio escolar es una cuestión básica y de uso frecuente. Los docentes de educación básica requieren el dominio de estos saberes para poder administrar, modificar o transferir documentos de texto como formatos, actas, planeaciones de clase, tareas, material didáctico, fotografías o videos. Otras funciones necesarias para un manejo adecuado de archivos son la compresión y la conversión, acciones que facilitan la manipulación, la transferencia y el respaldo de objetos digitales. La revolución tecnológica está en curso. Nuevos programas informáticos y aplicaciones móviles surgen en breves lapsos de tiempo. Las variaciones en la compatibilidad de archivos son inminentes. En este sentido, los docentes de educación básica estamos obligados a mantenernos actualizados en el manejo de archivos, tanto para su manipulación y administración en equipos de cómputo, en dispositivos móviles e inclusive en la nube.